Zapoteca. Aquí estoy caminando por tu barrio Para hacer dinero, no existen horarios Hago lo que quiero, la familia es lo primero No los toques que me pongo, perro Aires, Queso, Paris, Gina, Mari, línea, Ferrari, Gucci, Gavari, Fendi, Veneta, Vito. Rito, Beretta, Marita, Vendetta, Sangre, Zapoteca. Te los pesados, los no cuando andamos bien y colocados. Shots de tequila con los de kush en la mano. Report Crema que retumbe de este lado. Como locos andamos prendidos con la mente clara. En el objetivo yo no hago ruido si pego castigo con todo lo mío. Lo mando al olvido en tierras de nadie. Somos conocidos MACHIN respetados. Él lo mío. Hora 420 fumando los chidos. Pasando la llora que quede prendido yo. Ahora los raperos sobran Siempre me gustó todo esto del dinero No me digan que he cambiado Lo cambiado son los tiempos A veces estás arriba, a veces estás abajo Pero si lo disfrutas lo demás vale un carajo Hacemos tristeces con los maleantes Vamos trazada con la plebada Aquí las cosas ya no son como una llamada, ahora me río de todos mis errores. No me den problemas, quiero soluciones. Dale, colares, oh, so no me fueron dolores. sea mi madre por tus oraciones. Eso, parís. Hipoteca. esto es al recupar el look 420.